No solamente para restaurar muros, paredes, puertas, servicios, sino vamos a restaurar completamente y equipar, ¿verdad? Uribito, a equipar las iglesias. ¿Mm? Vamos entonces a recuperar y a equipar a cuatro años de la misión Venezuela Bella, mil setecientos iglesias nuevas en este año 2023. ¡Atención! ¡Atención!